Eh, a ver, primero sorprendió mucho que a raíz de la denuncia que, que contamos acá, que está Guido la denuncia penal que le hace Rodrigo a Camila... Es a raíz de eso que conseguimos estos primeros chats donde Camila, enfurecida, ¿por qué? Porque los presentan como prueba. Entonces, claro. una vez que logramos acceder a la denuncia, abajo tenés la, claro, la prueba. Claro, claro. Lo pasa es este que con, esa, con la denuncia saltaron todos. Claro. papás. Claro. Fue como tirar que claro. nos al fuego. Estaba involucrado Horacio también, que sí. me decía, yo se lo consulté, me dice, fue en julio de 2021, ese audio, o sea, era un audio viejo. Bueno, en, en esa denuncia está este chat donde Camila, <coughs> furiosa, le dice. De todo y más a Rodrigo no muestra claramente también, no sé qué respuesta que le daba Rodrigo no, claro. Rodrigo ponía abajo que quería ver a sus hijos bueno entonces me puse a investigar y dije quiero saber ahora cómo está la relación cómo claro. siguió el vínculo después de esto después de esta denuncia Camila está en punta del este con los hijos eh, haciendo algunas presencias trabajando un poco pero principalmente de vacaciones con su papá Sí, su en vacaciones y, y en medio de una polémica también cuando le hicieron esos cantitos que ella estaba ahí claro, claro ¿no? ella después dijo que no escuchaba lo que estaban sí, cantando de, no de, sé, tampoco, sea, no? Sí, nosotros? sí. somos, somos tontos somos subió, subió el perfil ¿no? mucho. Sí, sí ¿no? y porque Perfecto. la idea de ella también, ya te digo, me contaban que se fue a Punta del Este con la familia, con su hermana Romina, con su papá y demás, pero que la idea era meter eventos, o sea, claro, la idea era no también metiendo, poder empezar sí. a la le, le, el you, perfil, querida. más para cuatro, el modelo. Cefel, claro, ella está en una agencia, entonces su idea también era como poder vol insertarse en, el, claro. en, en ese mundo. Entonces también eh, levantar un poco. Es conductora. Un poco el perfil, ¿De bueno, qué? conductora de, de Cuchinares. ¿Cuchinares? ¿Cuchinares? Ah, no, pero unas o... especiales, cinco no, especiales no, no. Porque ella estudió para eso. Pero ella ¿Qué? quería, ser, la idea de está. ella era si se podía continuar muy con el tema Masterchef. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ¿qué? se enteró que no era una celebrity, vieron que ella quería estar en Masterchef, sí. una tapa de caras para estar en Masterchef, se enteró que eran todos anónimos, le agarró. Pero la propuesta se hace, hace un montón que era Anónimo. Sí. Sí, sí. Pero bueno, tarde. No, los últimos dos, sí, ¿viste Bueno, pero que después de que... Anónimo vuelve el famoso. Nada, bueno, pero ella quería este, este año procuro. ser famosa. Claro. Sí, pero ella famosa es. Ya bueno, es famosa. Sí, no, no, no quiere, no, quiere trabajarlo. Lo que pasa es que se venía diciendo desde que iba a estar con Disney y una cosa, claro. otra, y después que después nada no, sucedió. No, no sucedió. Incluso también hay algunos... Digámoslo también, digo, los eventos de Punta del Este que vemos las fotos y todo, cobra mucho dinero Zaira, cobra mucho dinero sí. Pampita, pero después todas las que van sí. también van a disfrutar ahí sí. el evento, comer y. Te, y nada. nada. No es que Igual no necesitan plata. No, no. Quiero eh, decir, ella para mí tendría que empezar a seleccionar más a dónde va. Sí, ¿no? bueno, a eventos. Bueno, ahí es No te iba necesita decir. la plata, vos lo claro. dijiste. Entonces, ¿de a poco? Porque yo la he visto en cada evento que existe. Sí, igual, igual ahí en Punta del Este yo okay. sé que hubo Ajá. una mano negra, dicen que la ha sacado de algún lugar donde la querían convocar. Sí. Bueno, ah, sí. no sí. voy a decir de dónde vengo porque viene la mano porque no lo tengo confirmado, pero, pero hubo una mano negra que dijo, no, Bueno, pero... ayer, Hoy hablaba a la mañana con un periodista de Uruguay y me decía que no tiene nada de malo, pero me decía que ayer estaba como en un lugar súper popular, no estaba en ningún lugar top ni nada, estaba con las amigas comiendo como en un lugar. Eso está eh, bueno, ah, sí, está bueno. A buena. mí me, gusta. me, gusta. me parece no, que ella es una chica súper eh, común que me parece que necesita ¡Qué alguien. ¡Horror! Que, <risa> <risa> <risa> no, alguien que la asesore bien. Porque eh, para que por ahí aprenda a ser un poco más viva cuando da declaraciones. La veo tan auténtica sí. que eso la termina perjudicando. ¿Es bueno? ¿Es auténtica? Ah. Yo la veo solo. No la veo auténtica. nada auténtica. Ah, no. Bueno, no, bueno. Es yo, en la percepción. Medida, perdón, yo, yo la, la, la vi muy bebida, perdón. Yo la veo como donada todo el durante... tiempo, no, ¿no? Me parece que una a mí chica. Me parece que se no está, pasa... que sufrió un montón, que está malísimo nada lo que bien. le pasó. O sea, no, sí. yo soy Tim Capitán. Sí. Oh. Si me tengo que poner en algún lugar... Ninguno, okay. son todos vivos. A ver, <risa> tari. ninguno, pero quiero decir, si vos me... me no es de, ninguna me das santa, al... Cammy Holmes, igual. se sí. hace la buena? No, oh, no entiendo lo que decimos. Vivo. ¿Cómo estás el este eh? Sí. No, no me parece que, que sufrió un montón. Yo no entiendo el sufrimiento y sí. te banco el sufrimiento. Sí. Pero, no, pero, pero no esas cosas son realidad? muchas cosas, son muchas maldades. ¿Qué maldades? Muchas maldades. No, las que conté acá con respecto al chat, ese chat de la demanda penal. Bueno, la demanda penal tiene que ver con un chat... Donde ella amenazaba sí, a Rodrigo de Paul sí. amenazaba a Tini. Sí, a veces un de que ver del canto. otro lado también. Bueno, yo claro. entiendo, pero a mí lo que me dicen Cammy Holmes es bastante descalificadora con la familia de Tini, que es bastante irrespetuosa, que ha generado todo lo que generó, sobre sí, todo en Punta pero del Este, en esos cánticos, no, pero... donde ella se hace la tonta. Pero, sí, a ver, Cami no, no, es ninguna, no es ninguna chica santita. faltaron el respeto no. también. No. Públicamente no fue así, porque ella públicamente podía haber dicho un montón de cosas, porque claro. sabemos qué razones tiene, y siempre sí. ha sido muy medida para hablar. Tanto sí. de padre, no, pero pero por eso decimos que no es honesta. Porque si a ver, da un perfil para la cámara y otro... Sí, pero si vos es verdad, no en una cámara hablar determinadas cosas Yo le dije para ético. mí tiene que sentarse en un programa y, y, y de intruso. Y si no, Venga acá. Claro, acá sí. y, y no la cosa, ¿viste? Pero bueno, después no de la nada lavada en la y después de aparece aparecen los chats eso. Pero le debe contar a la familia también, porque vos sabés que si abrís un, una puerta y empezás a contar ya un la, montón la un de abierta la puerta claro, ya ¿eh? la abrieron. Bueno, la realidad es que sí. la verdad es que van a la leer las mismas cosas en el tarde. Nancy, pero si vos empezás el año mirando a cámara y haciendo o antes que termine el año haciendo un fact para que empiecen todas las especulaciones de qué fue lo bueno, que pasó. ¿En qué momento hace sí, sí, pero también. ¿También ah, hay fact Cuando él estaba en el show de Hay otra cosa tine. que uno también se tiene que preparar es te estás enfrentando a dos figuras claro. sí, muy queridas al margen de lo que exacto. le pasó que, que yo creo que de verdad digo cualquier mujer digo es espantosa que te pase una cosa así y sobre todo con una criatura Obvio. porque acá estamos hablando en un momento donde las mujeres estamos súper sensibles por esa situación me parece que al margen de eso, el estar con dos figuras tan queridas y sí, populares, sí. digo, un, un deportista y en este caso Tini esto es También la ponen en un lugar que Desventaja digo, total. Tal cual, sí, digo, no, ella ponerle sí. que ya pueda contar su historia, sí. pero odiadísima Totalmente. o no. Sí. sí. ¿No? Para mí, sí. ¿Qué te... pasó en el chat este? Bueno, lo... tenemos la última comunicación entre Camila Holmes y Rodrigo de Pol. Si quieres podemos ir a la no, por favor porque ay, te lo replicamos para que para ay, que ay, puedan ay, ver, ay, ay, ay. esta ver. fue la última charla que ellos mantuvieron. Esto en qué en qué fue más o menos? A, esto fue 29 de diciembre de 2022 aclaramos que eh, esto no es exactamente el chato lo replicamos nosotros después del para mundial que entiendan. después del mundial después de lo que la escaloneta de la, denuncia, la boda sí, copa sí, sí. todo comprando el pan dulce en Novelta, todo denuncia penal en el medio discusión ¿eh? esta es la charla que ellos tienen Rodrigo le dice a Camila en teléfono en directo última conversación que tienen me dijiste que te ibas a sacar unas fotos con los nenes y papá Noel y era la tapa de caras uh, ¿Por qué esto, Flor? Porque sí. hubo una tapa de caras De hecho la última Que Camila les da una exclusiva Sentada navidad, con Camis! los leles En modo navidad <risa> ¿Sí? Cayó sí, esta o sea, ¿Se lo no ven en modo navidad? Parece que ella, Rodrigo, le había dicho, che, voy a hacer una... Esta, esta tapa, exactamente. Esta Puede tapa, ser que no que tapa, que tapa... Puede ser es, que es, no es. supiera ella que era tapa. Puede ser que no supiera ella que era tapa. Pero tampoco... No, pero pues no sacarte. A la red. <risa> <risa> ah, <no, risa> ah, no, se ah, llama ah, Mauser y ah, te ah, llama... Pará, pará, pará. Trabajamos en gráfica. Puede ser tres opciones o cuatro de tapa. Y la foto gustó más de lo que esperaban y terminó siendo tapa. Eso no me lo disculpo. No, no. Es una producción camijón de la tapa de cara. Yo me, uno, me imagino, Marce, que te dice te, vamos, Llevo a los nenas a sacar que... unas fotos con Papá Noel Que quieren verlos no no, no, no lo, lo mismo Voy esto. a hacer una producción Que claro. puede ser ventanita de tapa claro. no, no, no sé, pero decir Cuando vos estás separado Me parece que son cosas que se contemplan Claro ¿no? Pero son, ¿por qué es que ella hablar? le tendría que haber contado a The Polk Y pues Porque son sus, sus hijos ¿O no? Sí, bueno, no sé, no tengo hijos pero digo... Oh, no no, sé, eso, bueno, eso no debería, de debería, pero yo no lo consultaba. Aparte la denuncia penal por esta etapa de caras, Rodrigo de Paul hace una cautelar una, <risa> una cautelar, una renueva cautelar para resguardar la imagen de sus hijos, porque le molestó pero evidentemente esto si él, esto él con el, el al la nena. Claro. Es pero no, no, pero Marce, eso es una cosa que él está en un lugar público y le sacaron una foto a la nena. No, él subió, él subió. Bueno, lo mismo pasó con Cubero y con Nicole. Lo mismo, cuando... Hay discordia con el mismo, cuando él... Yo sí. no puedo no mostrarlo, pero... Nace el amor de otra pareja otra vez. Cuando empieza, digo, Obvio. saca la discordia. ¿Se acuerdan lo que pasó? Digo, bien. pasó lo mismo pero con hecho, en su ¿Cuánto tiempo momento. tuvieron cautelar vigente, Nicole y, y Tal Fabián? Cual. ¿no bueno, en este caso ahora, pasó eso... Pasó realidad, eso. O sea, le cagaron la navidad. Oh. Digo, ¿Qué? mucha copa, mucha copa, pero eso pasó el 20. Totalmente, bueno. Y tenemos la respuesta de Camila, Flor, que sí. le contesta seca. Sí. Me acabas de hacer una denuncia penal. Sácala. Uy, uy, o sea, uy, uy, uy, uy. Ahí terminó la conversación. Sí, es ¿sí? mucho una, una denuncia penal a la claro. madre de hijos. José ¿sí? Sí, ¿eso sí. lo pensará él, esas decisiones, porque estás tan cerca del entorno, decisiones que toma, se le ocurren a Rodrigo de Paul o tiene gente que le dice, dale, dale, dale? Para mí, está malado, el, es, tema de la, el tema de la denuncia penal era algo que él no había evaluado y que no estaba dentro de su, de su radar ni pensaba hacerlo y que se termina detonando. Sí, lo que pasa es que me parece que, que hay algo que, que, que sucede que no estarían, que esta gente no está pensando, que todo tiene consecuencias. Exacto. exacto. Cada una de las acciones que uno empieza a tomar, digo, desde, desde el dedo en la cámara, en adelante, porque vamos a sentarnos sí, si querés y sí. hablamos con la mesa. Hay cosas que pertenecen al ámbito privado, que Aquí. puede ser una discusión, subida de tono que uno puede tener con su ex, pero siempre va, que, queda en el ámbito privado, la cosa es... Cuándo se empiezan a exponer es que la las cosas penal. y sobre todo, cua, digo, claro. si vos les pones claramente una denuncia penal, eso habilita que la otra persona empiece a, mira, Stuart, a decir más cosas, ¿no? ¿no? Eh, ¿también? no solo la denuncia penal, obviamente, se iba a filtrar y esto se iba a conocer, no iba a quedar en el ámbito pri privado, y eso estaba más ah, que claro, sino que claro. también expuso todos estos chats donde, puedes decir que queda mal Home, Sí, pero también puso en agenda un montón de otras cuestiones de las que no se estaban hablando que tenían que ver con de Paul, con su rol de padre y con su pareja. Acá me ponen eh, Alejandro, que es el que hizo Luciani, que hizo la producción, ella sí. sabía que era la tapa. Sí, sí. A claro. veces ah, no, no, no, no, a veces no, a veces mucho, no, está sí. tan enojada dicen, que no le quiere contar está bien a mí me parece bien chicas por eso no quiero contar si de verdad Ahí eh, está, te de la Paul toma. engañó con alguien que ya sabemos quién es a, a ella cuando estaba embarazada o cuando okay. el bebé acababa de nacer no lo tengo claro es espantoso. Bueno, ya pasó, ya pasó. Lo que sí creo es que él no está a la altura de las circunstancias. ¿Qué quiero decir? Ese día que él iba a buscar a la nena, pero era tarde, decidió ir al show, él está como un pollerudo oh. atrás de Tini. cuando, que a mí me parece, bueno, que cuando eso, los Ari, hijos es son cosa. tan chiquititos, estoy hablando, lo estoy criticando a él. Sí entiendo, pero es otra La cosa. prioridad tienen que ser los hijos. Bueno. Te Enamoraste de otra, fantástico, maravilloso. Pero ninguno de los no que yo, ver, Camila, pero en esta ninguno de los dos piensa los chicos. Pero ahí estamos de acuerdo, eso, no, no como Nicole y, y, y Cuero. A ver, cuando ponían a las el chicas rehén en, entre las peleas de ellos dos. Claro. El detonante de la denuncia penal, cuando a mí me cuentan la denuncia penal, sí. era que las amenazas no eran de la semana anterior. Las amenazas eran del día uno que Rodrigo oficialice su romance con Tini. En el Mundial también. Rodrigo recibía amenazas. Bueno, la audio? En el Mundial le mandaba mensajes previo a partidos. Y lo que contó. Pero todo, pero nada. ¿Previo a los partidos? Sí, en el, previo a los partidos. Pero nada, pero nada que no se pueda manejar un una sí, sí, pero, es un montón lo, parece, sabes, de denuncia penal. Sí, sí, un montón. Lo que pasa es que. ¿Cómo volver? Sí, sintieron que era. Chico. No, sintieron, me parece, por lo que yo fui preguntando y demás que era como la manera de poner un límite. No, bueno, hasta acá... Lo que hicieron fue no acabar. Porque, claro. perdón, el audio claro, claro. que está diciendo Guido, el que se filtra de Horacio Muy Enojado, es de julio de 2021. Es o sea, sí. fíjense si esto ya no venía. Lo que pasa A es que nos hicieron el de los años que diciendo, "No, el Cari, pero eh, antes es del como mundial... Que es de la nada, nos es una, una nueva vida y perdón, borra el pasado. Nos estamos olvidando que antes del no. mundial... Camila amenazó con una denuncia penal que dejaba fuera a Rodrigo del mundial. No sé si se acuerdan de eso. Le sí, no, eh, no, no. preguntaron a Chiquita Pero, Pero Fue así, pero no. Fue así, Flor. Pero no fue sí. así. Porque ellos lo para, negaron después. Lo que sí. se dijo en aquel momento. No, no, es salió que los jugadores. En este programa Horacio aclarar que no, que se quede tranquilo, que no le vamos a hacer. Pero la amenaza estuvo y por eso terminan llegando un tan buen acuerdo fue económico. Por el económico. Es la verdad. Digamos las cosas como son, porque la compensación económica no existió, se llegó o a sea, ese antes del mundial. Pero vos querés decir que realmente, cuál es. realmente DePaul acá... sintió una amenaza real, temía por, no sé, su Nancy, integridad. vos te pensás que si sí. le metía, sí, No, si para él... mí... Chicos, si sí, ella, pues ella sí, le metía acá, penal, se el que no se lo el no Acá él, me... es la gran Wanda, ¿eh? él jugó dos puntas también, me parece. Él... Eh... Pero Camila está de ah, está eh. no está en otra. No está en una el novio de Camila también... Hace Charlie. una jugada Charlie. pobre, no Charlie. queda bien parado. Sí, sí. Tiene, hombre, la vela, tiene la vela. Perdóname. Disculpame. ¿Qué sí, hombre que sí. ella estaba? Ella parece, se nota que sigue enamorada. Dijo, que antes del Mundial Camila tenía, tenía la, la, la, la, el pensamiento, la esperanza de que volvía a conseguir. Pero porque él se la y hacía. Él no te creer. Lo digo bueno, me lo dije algo, el, algo le prometió para que una volver. mujer que salga con el despecho después de, de, de dos meses, sí. ¿entendés? Algo Pero yo tengo la misma información que vos. Él era el que le hacía creer que la posibilidad de volver todavía estaba. Bueno, eso nunca lo sabremos. Pero la de las cosas es que esta, esta novela no va a terminar acá. Ahora nos vamos nuevamente.